Hola, buenas. Hoy en paso vamos a explicar la fórmula de mueble o de Mueble, como prefierais decirlo. Eh, esta fórmula nos dice lo siguiente. Una vez que tengamos esta expresión, coseno de tita más y seno de tita, elevado a n, nos dice que es lo mismo que el coseno de n tita más y seno de n tita, ¿vale? Para explicar esta fórmula vamos a hacer una cosa. Si acordáis Bachier bachiller, siempre nos decían que el coseno del ángulo doble era coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa Y nosotros nos lo creemos, ¿verdad? Y que el seno del ángulo doble era 2 seno de alfa por coseno de alfa, ¿vale? Esto lo estudiábamos y punto Pero hoy vamos a ver cómo de Moab fue el que nos enseñó esto, ¿vale? Vamos a, vamos a desarrollarlo, ¿vale? A ver cómo queda Es muy sencillo, ¿vale? El coseno de dos alfa de dos tito perdón eh, Queda como lo siguiente Vemos que tenemos esto la parte real, parte imaginaria, número complejo, ¿vale? Me aconsejo ver el vídeo primero de números complejos, parte real, ¿vale? Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. Sería coseno de tita más i seno de tita al cuadrado, ¿vale? Esto es muy sencillo, lo desarrollamos, ¿vale? Cuadrado el primero, coseno al cuadrado de alfa, más cuadrado del segundo, más i cuadrado, seno. Cuadrado de alfa menos el doble eh, más el doble perdón más el doble producto del primero cuarto segundo más 2 coseno de alfa seno de alfa y seno de alfa ¿vale? Venga. Eh, antes explicaba una cosa, eh, y es la unidad imaginaria, ¿vale? Eso se utiliza cuando tenemos raíz de un número negativo, ¿vale? Que que todos sabemos que no, no existe, ¿vale? Entonces. La raíz de un número negativo es i, ¿vale? Por lo tanto, cuando tengamos i cuadrado, pues vale menos 1, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, esto nos queda de la siguiente forma. Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa más el doble producto Más 2 coseno de alfa y seno de alfa, ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que aquí tenemos la parte real, ¿vale? Y aquí tenemos parte real y parte imaginaria, que tenemos que ir ahí. Pues entonces nos quedamos solo con la parte real, ¿vale? Entonces coseno de alfa es igual a coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita, ¿vale? Y con el seno de la W lo mismo, nos quedamos con la parte imaginaria y hacemos la parte real, ¿vale? Entonces seno de 2 tita nos queda que es dos coseno de tita... Se nos Y ya tenemos aquí las dos expresiones explicadas gracias a nuestro amigo de Moore.